que queremos nosotros mostrar es y también hacer un llamamiento es a que a que se tengan en cuenta todos los todos los resultados y todas las pruebas que ya existen en otros países y que podrían probablemente y, y es muy seguro que ocurran también en Colombia se han hecho estudios en Latinoamérica en, Bra en Brasil en Argentina en México eh, los principales riesgos son la contaminación del agua por el uso de elementos químicos que pues resultan en, digamos, en, en una contaminación del agua que a largo plazo ni siquiera se puede utilizar, reutilizar ni, ni de alguna forma eh, limpiar de nuevo, porque son elementos radioactivos. Eh, otro de los riesgos que se, que se estiman es, bueno, un, digamos, dependiendo de los terrenos y del conocimiento mismo que se tenga sobre la geografía de los territorios, eh, pues el uso y, el, y la posible, el, el posible aumento de la sismicidad, pues esto derivado pues, también de, de la forma en que se realiza la práctica, y eh, la contaminación de acuíferos, por supuesto, porque no es una práctica que, digamos, exista certeza que es totalmente segura, y por supuesto, pues existen riesgos y otro tipo de factores alternos, que son como, o sea, la contaminación del aire, el el escape de, de gases de efecto invernadero como el metano y pues el ruido, eh, otro tipo de afectaciones como desplazamientos territoriales, eh, división de comunidades. Nuestra, nuestra petición es que en realidad se, se esto lleve a un cambio y a una transformación en la matriz energética en el país y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es una matriz pues, que ha estado digamos históricamente basada en el uso de recursos minerales, como ya sabemos ha generado una cantidad de, de, de externalidades negativas. Es un tema que no tiene que eh, digamos tomarse a la ligera porque los riesgos pueden ser en realidad muy graves, eso ya se evidencia en países como México, como Argentina e incluso Estados Unidos.